Ahora respondo a sus preguntas que son ciertas. ¡Let's go! Bueno, 8 de los 6 preguntas. ¿Qué plan vas a hacer cuando estés más maldices? Por ahora nada. ¿Varías un tal de un hombre que te podría hacer retos? ¡Papá! Bueno, tus favoritos son de los frames, poquito de la respuesta. Aparte de esos los que mencionaste, mis favoritos son Spore, Juegos Fool, Investigable Collection, Side of Lightshare, Ritz, Among Us y Far ¿Algún día jugar a juegos de superhéroes de gamelope? probablemente. Vamos con aguacate pregunta, Te pregunta, ¿perdóo aguacate? Falta. ¿Cuáles son tus youtubers favoritos? Tengo muchos, así que no puedo mencionar a todos. Por favor diré que uno de mis favoritos es firma. ¿Cuál es tu canción? ¿Cuál es la canción que más te cuesta en Friday Night Funkin'? Ah, no. Uy, que te lo que pesas, o te puedes morir. A ver. ¿no? El Game 81, un grande, por cierto. Pregunta, ¿cuál es tu canción favorita de FNAF? Night Funkin? se encuentra el oro. ¿Tú ¿Te opinas de los Watch At ¿O? Nada de eso. Solo se el ¿sabes cómo se hacen? Sí los hacer, pero ah, eso estaba para otra vida. Pickle Gamer pregunta y Arara. ¿Qué significa eso? No lo sabemos los días que responder, tenemos estudio hasta las 6 de la tarde, son las 12. Pero qué significa, solo ahí lo vamos, tenemos que grabar un episodio en nuestra serie de pendeja. Arara. Arara. Pero, pero, pero, ¿qué, ¿Qué mierda fue eso? Pero ¿por qué lo hiciste decir eso? No lo sé, ni siquiera sabía qué significa. No busquen ara ahora en YouTube, por favor. Ah, no, what the fuck? Jefe, se acabó la leche. Pero la mierda, acabo de ver Y luego, me no de que ¿por qué no me dio el rol principal? Y luego, yo soy el enfermo aquí. ¿Qué pasó con la loca del video de una de los locos? No, no tengo idea de lo que estás diciendo. Tú, tú, tú. antes te forras, pregunta. Haz un video corto. ¡Video corto! Escucha una cosa, paso, hijo, de mi puta, la concha, que tu regría, puta madre, hijo, una caminada, por poronga, cifilítica. Fin. Tú las dos furries. Oh no, no me mates, por favor. Ok, ansel yo. No, Chicos, alguien me tiene que explicar por qué si vean al chico Beatbox con chico metralleta. En serio, alguien explíqueme, no lo entiendo. Once Game 03, pregunta. ¿Cómo les estamos a los mods Práctica, Práctica. mucha, pero mucha práctica. Tesla Gamer 400 y Metals 1200, pregunta. ¿Qué metas tienes en un futuro? Pero ninguna. Ahora soy una colaboración, ¿Para el que me dice Hmm, probablemente. Pero estoy mirando cada que hacen los casos Ejemplo: Minecraft, Teferencia y Aymar. Minecraft creo que es el más 62. Teferencia, una mierda. Aymar también. Hola, ¿qué pedo? XD pregunta: ¿Te puedo shipear? ¿Por qué me shipearías? Oh, espera un momento. ¿Tienes algún Game Pass de Roblox? Tengo todos los de menos los de Waffer, Ayes y Bunny porque ya tengo esas torres. ¿Cuál es la torre que más hay de hace? De desprecio, Frank. Un gal con un incorriente pregunta: ¿Qué opinas de tus Personas que no reciben el suficiente apoyo de sus padres. ¿Qué opinas de Tomianse? Un grande. ¿Qué opinas de los ships? Aléjense, aquí no nos pueden shippear. ¿Qué opinas de la de cuatro? ¡Alejense! ¡Aquí no nos pueden hacer rule 34! Mr. Daniel watch pregunta ¿Cuál es tu mena más ¡Obviamente es Kirgo! Hasta hice una, una referencia a eso al final del video de Un visitado inesperado de American Friends ¿Cuál es el primer videojuego que guste? Mario World, creo, que me no gusta más Sonic ¿Serie ¿Sí, de YouTube favorita? ¿Cuál es la versión de Fucking Team? Cuatro, ¿qué opinas? De el esta función en sus shows son simplemente idiotas y necesitan que erran altos, Aunque todos saben aquí que todas esas cosas que son y que hacen son una pendejada total. ahí pregunta: ¿Cómo consiste Frey en el futuro? Uh -huh, pues me lo recomiendo YouTube. ¿Cómo pierdes cada vuelta de Discord que tienes? Pues mmm, son historias graciosas, la verdad. ¡Te odio, pije! ¡Ah! No son un modo ¿ok? ¿Cómo se hace todo el Todo lo conocí por este youtuber. Y el simulador lo conocí por un amigo. Planisky... ¿cómo se llama? Pregunta, ¿quién sos? Tengo el claro ¡Oh, genial! Nadie se recuerda de mí. Y... Dime un nicho con voz de lola. ¿Qué mierda fue eso? Que no voy a decir ninguna otra pendejada. Alguien me comenta eso. Lo voy a descartar automáticamente. Si quieres ver otro de mis videos. Aprieta aquí. Y si te quieres suscribir. Que es una buena lección la verdad. Pulsa aquí. Bueno pues no tengo nada más que decir. Gracias por ver esta pendejada. Y gracias por comentar.